Bueno, Asus está con su marca que es Republic of Gamers Que es la marca gamer de Asus Estamos mostrando nuestros últimos lanzamientos, nuestros últimos productos. Eh, los productos que vienen con procesador i9, por ejemplo. Todos eh, con procesadores Intel de octava generación. Un producto que estamos lanzando esta semana, que se llama Strix Scar 2, Que es un computador gamer dedicado a la gente que eh, le gustan los juegos shooters. ¿Cuáles son las características de este computador, por ejemplo? Primero que viene con los biseles, mirándolo por fuera, viene con los biceles de las pantallas súper delgaditos. Eso hace que la pantalla tenga una experiencia de juego mucho más inmersiva y que uno aproveche la superficie de la pantalla completamente. Viene con sistema de refrigeración. ¿Qué quiere decir? Y de ventilación. Viene con ventiladores dentro del computador. ¿Qué quiere decir que el computador nunca se te va a calentar? Siempre va a mantener una temperatura adecuada. Y además, este sistema de ventilación permite que las partículas de polvo no se acumulen dentro del computador, sino que salgan expulsadas Súper bueno. Eh, otra cosa que es súper relevante de este computador y que es interesante para la gente que le gusta todo de los juegos, es que viene con la tecnología AuraSync. Sí. a hacer la tecnología AuraSync. Sí? Una tecnología. De, de luces, ustedes pueden ver ahí del computador que se iluminan el, el teclado pero no solamente es iluminación del teclado sino que todos los periféricos que tú conectas al computador se pueden iluminar entonces tú puedes jugar y sincronizar la iluminación de las teclas con la del mouse, con la de la barrita que está abajo del computador con la de los audífonos, etc. entonces hace como que toda esta onda de, de, de colores y de, de experiencia y sea mucho más entretenida para el usuario que le gustan los juegos. Ahora otra cosa importante que corresponde a otra área de negocios de ASUS pero que también está exhibida en este stand son los monitores gamers eh, los monitores son de excelente calidad, después pueden hablar con el encargado de partes y componentes pero lo que yo les puedo contar de los computadores por ejemplo es que la pantalla viene con 144 Hz y con una capacidad de, de refresco de 3 milisegundos. Rápido, eso hace que no haya delay en, en, en los juegos y que, que no sea fluido porque finalmente yo estoy en un juego que necesito rapidez, que necesito fluidez y no puedo tener estos como laps en las pantallas. Dejamos a todo el público invitado a que sigan nuestras cuentas en Instagram y en Facebook de Asus Chile eh, y que prefieran nuestros productos. Estamos disponibles en todo el retail, en las grandes cadenas comerciales del país eh, y tenemos una alta gama tanto de productos como de precios, así es que nada, todos invitados a que formen parte de nuestra comunidad y espero verlos pronto en una próxima ocasión en alguna feria tan importante y bonita como esta. Un saludo muy grande para nuestros amigos de paua.cl.